¿Cómo es posible que después de un año sin subirlo, tener un ordenador nuevo, vuelvas a volver, a Minecraft? No lo entiendo. ¿Cómo puedes volver a este juego donde estás hecho famoso? Pues claro, me he hecho famoso, ¿cómo quieres? ¿Cómo quieres que nos juegue a esto si me he hecho famoso gracias a esto? ¡Hola que otra viva! Bienvenidos de nuevo al canal, estamos aquí en un vídeo de Minecraft, el primero de después de hace mucho tiempo, para informar como habréis visto en el título, voy a hacer una serie sub -rival, pero no solo, voy a hacerla junto a, a ustedes, o sea, al que quiera jugar conmigo, tendrá tendré la IP de este servidor en la descripción, y simplemente va a ser una serie sub -rival, donde me, eh, como hice en mi antiguo canal, o sea, en un en canal que tenía antes, que era Mr. Maloy, y quiero jugar con ustedes, quiero hacer una especie de poblado, jugar con ustedes y que me agreguen a Discord Que también lo tendréis en la descripción Y jugar juntos, podemos jugar en llamada eh, Y podemos hacer bastantes cosas Juntos y espero que os guste la idea El... el servidor está bastante, bastante chulo eh, Os enseño aquí un poco por encima, en el menú tenéis eh, los diferentes juegos que tenemos Tenemos survival, el skyblock, kitvp Arena PvP, es jugar, Skyward Pro, Creativo Y bueno, a lo mejor un día de estos podemos hacer un concurso de creativo o algo Y echarnos un torneo o algo así, me molaría también Y bueno aquí lo importante es el, el survival Vamos a entrar al survival Bueno, esta es la lobby del survival O sea, la, lo que es el spawn donde la reaparece Y básicamente tú pues corres y. Y esas cosas Quiero decir de que mucha gente se preguntará ¿cómo, quieres, cómo voy a jugar contigo si tú a lo mejor no estás conectado. Vale, eh, yo por Twitter, solo por Twitter, eh, dejaré las coordenadas de donde vaya a hacerme la casa. Así que es muy importante que vayas a, al Twitter y dejaré. que lo dejaré en la descripción también. Para que puedas unirte a mí. De momento no tengo. No tengo eh, una casa hecha. O sea, acabo de entrar al servidor. Leí las normas. Me, vi cómo era el servidor. Me gustó. Y he entrado nada más, así que voy a, lo que haré después de este episodio, con, después bueno, después de que haya subido este vídeo, el primer vídeo, que este es vídeo informativo eh, Iré a buscar casa, y cuando, bueno, más que una casa iré a buscar una zona segura para mi casa y y bueno, ahí voy a enseñar eh. voy a ver si puedo enseñarles spawn, eh, tenéis todo esto de ahora os enseño sé si los comandos, vale, este, creo que es la, creo que es lobby en vez de spawn bueno, no sé, vale, no, es ahí está, vale eh, aquí tenéis las reglas, aquí tenéis lo de las protecciones aquí veis eh, las vallas son, son las protecciones de este juego eh, nuevo sistema de protección 25 dólares del juego para para cada valla y aparte eh, de la región que, que pongas o sea, tú por ejemplo haces un cuadrado este cuadrado de 1, 2, 3, 4, 4 x 4 pues lo que esté en el medio está protegido entonces mola porque es mucho más barato que los bloques de protección Y, y simplemente eso Y bueno, una vez hecho eso Pues también tenéis el comando set home Por ejemplo, por ahí eh, Estáis en vuestra casa o en el poblado nuestro Tendréis que poner set home casa creo que es Si me equivoco Set home, sí, set home casa Y cuando pongas home O sea, pones barra home Vas para tu casa Entonces está muy muy bien eh, puedes agregar amigos a tus protecciones Con RP O sea, RP más el nombre del amigo RP Para eliminar, RP RM De, de, de remove, creo De remover, o sea, de eliminar Área máxima de protección 300x300, 300, o sea, es una Es un área de 300 bloques Bastante grande Así que... Eh, hasta la piedra madre 256 bloques por arriba O sea, mira lo que protege Hasta la, pro mm, la piedra madre Debajo, o sea, no, no sé cuántos bloques Serían, si estás en montaña serían más Más 256 bloques De alto, o sea Básicamente es una locura También tenéis, si no me equivoco Esto, eh, estos personajes Que tienen el nombre verde por encima Si le das clic derecho, eh, hay gente que está subastando Esto, entonces claro eh... ¿Veis? Eh, Tenéis precio abajo... Entonces está bastante, bastante bien Y... Faros por 10.000 Patatas Mmm... Bueno Pues eso, que... Estoy mirando... Eso acabo de ver ahora No lo había visto antes mm. Vale Vaya tocando la zona Esto causa error Elimina intenta Vale, esto... Esto, si haces esto, se buguea la protección, que es lo que estaba diciendo antes, y lo de adentro no estaría protegido. O sea que tenéis, que tenéis que tener mucho cuidado y poner las vallas en cuadrado y sin intentar poner cosas de estas a una valla por un lado, sí. si es que sobresale, o si no daría error Si necesitas contactar, estás en Survival, las reglas, ayuda. Tienes una granja, o sea, tienes pones guard. Ahora os lo enseñaré ¿no? con un zoom seguramente. Y aquí abajo tenéis ayuda, cabinas, castillo, contactos, elen, eventos, granja, ja, hora, iglesia, llaves, luces, mario, minas Bueno tenéis un montonazo de cosas Que de hecho yo ya fui a las minas Y más o menos esto es lo que te... No hay diamantes en las minas, es lo bueno, o sea, la gente ya no va chetada Entonces, pues estaría bien Y estos son los tipos de materiales que puedo conseguir Más madera y esas cosas Y aquí tenéis todas las reglas la, Las sanciones que te pueden dar De... No vale raidear, no vale raidear con lava ni nada ese tipo de cosas. Y bueno, como estáis viendo, te pone la pin de la gente también. Que, por ejemplo, tiene 300 de pin. Yo no me veo ahora mismo de busque mal el Tengo cuatro rayas, así que supongo que tendré 100 de pin más o menos. Y bueno, básicamente ese es el servidor. También te dan una armadura. O sea, te dan una armadura. La cual no está mal, tiene protección 1. Y está bastante bien. Así que ya sabéis, chicos, si queréis jugar conmigo en la serie, no re recordad ir al Twitter para ver en la, la coordenada que estoy yo o si estoy conectado a ganchetp. O sea, díganme soy, que, sois, que son suscriptores por mensaje privado, que si no sabéis cómo es mensaje privado, sería MSG de mensaje Maloid Tenerife, o sea que es mi nombre. Ponéis Maloy Maloy bueno, en mayúscula no, ¿sabes? Maloy y le das el tabulador y se escribe el nombre entero. Yo no lo puedo escribir porque soy yo mismo. Y, y básicamente podréis hacer CDTP Y ya os iré diciendo yo Y bueno Recordad lo del Twitter Estar suscrito para poder No sé, si, para, para que de verdad seas suscriptores Y darle like a este vídeo Para que más gente vea Vea el vídeo de que, la serie con suscriptores Y puedan básicamente entrar a la serie cuanto más mejor Así que no vamos a divertirnos cuando hacemos más. Así que espero que os haya gustado la idea. Que le votes con un like. Y recordad que la IP la tenéis en la descripción. Y nos vemos. ¡Hasta otra!